El eje académico del Plan Estratégico Institucional Participativo Juntos 2020 determinó como un área de, de vacancia estratégica el tema de la educación virtual. A partir de eso aparece como un eje prioritario para trabajar, profundizar y en la cual nuestra facultad en realidad viene realizando distintas experiencias, tanto en la carrera de grado, de posgrado, como también en las carreras de pregrado. Dentro de la carrera de contador público se han establecido algunas cátedras eh, como cátedras con un dictado, con un fuerte apoyo virtual para los alumnos. Esto significa que los estudiantes cursan algunas horas presenciales y otras horas se completan con actividades a distancia que se llevan adelante a través del campus de la universidad. Entendemos que hoy es un momento oportuno para profundizar esta metodología y de allí que el Consejo Directivo entendió necesario crear una pequeña estructura a partir de la cual se le pueda brindar el apoyo necesario y suficiente a los docentes que comienzan a realizar este tipo de prácticas. Además de la carrera de contador público, se desarrolla la articulación Facultad-Escuela Media de manera virtual. Esto comenzó a trabajarse en el año 2015 y este año, que es el tercer año consecutivo, van a contar los docentes del espacio de Contabilidad y de Matemática con la posibilidad de perfeccionar estos, estas aulas, estos espacios, los foros y las diversas actividades que se hacen con vistas al ingreso de los estudiantes a las distintas carreras que tiene la Facultad. En cuanto a las carreras de pregrado, las tecnicaturas, los alumnos cursan presencialmente las ofertas que tiene la facultad. Pero a partir de este año se ha comenzado a trabajar con un fuerte apoyo a través del campus virtual. Esto ha llevado, se ha llevado adelante con los docentes de las, designados en las carreras de pregrado, y facilita la internalización de los contenidos por parte de los alumnos. Es decir, el alumno tiene sus clases presenciales, pero tiene un fuerte apoyo y acompañamiento a través de la virtualidad. A partir de allí creemos que EDECO se va a constituir en un programa y un proyecto de la Facultad que nos va a permitir en breve realizar ofertas completas de educación virtual. El área EDECO va a funcionar de manera permanente en el aula A11 de nuestra Facultad en días y horarios preestablecidos. Invitamos a los docentes de grado y de pregrado de nuestra casa que se acerquen, nos cuenten sus experiencias en el campus, lo que han avanzado al momento, sus requerimientos y sus diversas necesidades para poder ir perfeccionando estos espacios de enseñanza-aprendizaje mediáticos que refuerzan las actividades presenciales que se hacen en la Facultad. Oh,